Hello, hello. Muy buenas noches. Saludos, comunidad Wordpressera. Bienvenidos a un nuevo Meetup de la comunidad Wordpress San Antonio de los Altos. Por acá, súper contento de estar comparti compartiendo con ustedes en una nueva edición de esta actividad que nos une mes tras mes, desde el año pasado. Y bueno, estamos súper contentos haciendo actividades presenciales y también actividades, por supuesto, online. Hoy tenemos un tema... Súper, súper genial, súper importante. Y tenemos a un invitado de lujo que ya está por allí. Ya estoy verificando. Ya está en el backstage. Pero ustedes saben que siempre, ya les voy a compartir pantalla, siempre que hacemos un Meetup, pues tenemos que darles esta información a las personas que están nuevas en WordPress, que por primera vez asisten a un Meetup y para que se empapen un poquito de qué va esto. Así que, bueno, bienvenidos oficialmente. Si por primera vez estás en esta actividad, esta es la comunidad oficial de Wordpress en Meetup San Antonio de los Altos, Estado Miranda, Venezuela. Yo soy Rubel Gordones. Bueno, ahí está un poquito de lo que hago. Soy informático, bloguero, podcaster. Trabajo con social media desde el año 2000, a ver, a ver, 2010. Ya, ya se me olvidó. Año 2010 trabajo con Wordpress, con blogging eh, y me he especializado pues, en estos últimos años en todo lo que tiene que ver con maquetación, con diseño. Y con todo esto, y bueno, me, desde el año pasado 2000, aunque estoy vinculado con los Meetups desde el año 2018, fue en 2022 cuando decidí pues aportar mi granito de arena y compartir, digamos, aquí en mi localidad organizando estas actividades que como ustedes saben son completamente gratuitas y lo que se quiere es que la gente pues conozca un poco más de todos los beneficios de la tecnología vinculados con WordPress. Pues soy facilitador, pues tengo mi propia empresa, soy esposo, soy papá. Importante esto porque Meetup, ¿okay? para los que nuevamente por primera vez asisten una, a un evento de estos, a una actividad de estas, los Meetup son reuniones periódicas e informales y sin fines de lucro. Esto es bastante importante, que es bien informal. Esto no es como esas eh, charlas eh, o clases magistrales, en donde tienes que estar, sabes, de traje, de corbata y toda la cosa. No, no, los meetups pueden ser en una cervecería, en una pizzería, eh, en un local sencillo, donde se reúnan dos o más personas para hablar de WordPress, ya es un meetup, ¿ok? A diferencia de otro evento que te voy a hablar ahorita más adelante. Entonces, es bien importante que sepas esto. Es, es relajado, es para conversar, es para aprender y sin fines de lucro. Todos los meetups son completamente gratuitos. ¿okay? Además, bueno, los Meetups son eh, digamos, el sitio perfecto para todo lo que tiene que ver con el networking, porque esto nos permite conocer personas no solamente de nuestra localidad, sino de otras partes del mundo, en, en el caso de estos Meetups que son online. Y los eventos de WordPress básicamente son dos. Los Meetups, de los cuales les estoy hablando, y los WordCamps, que ahí estamos hablando del evento papá, el evento grande. Los WordCamps son eventos que se realizan por lo general, pueden ser jueves, viernes y sábado o viernes, sábado, domingo, todo un fin de semana, en donde se reúnen pues una gran cantidad, no solamente de entusiastas de WordPress, sino distintos speakers y ponentes nacionales e internacionales. Acá en Venezuela hicimos el primer WordCamp en el año 2020. Bueno, lamentablemente la pandemia no nos permitió hacerlo presencial, pero seguramente este año esperemos que nos pongamos a acuerdo a todos los organizadores en los meetups. Y en, en Venezuela y podamos organizar el WordCamp acá en nuestro país. Sería genial, sin duda, vernos las caras, reunirnos. Además que aquí en Venezuela hay un muchísimo talento y muchísima gente pues, que siento que podría aportarle a este evento. Así que ya sabes, cuando escuches WordCamp Venezuela, no te lo puedes perder. Ese es un evento genial, fenomenal, en donde pues, nos reunimos todos los entusiast entusiastas de WordPress. ¿Y para qué nos reunimos en un mito con los eventos de WordPress? Bueno, aprendes nuevas características, nuevas funciones, Descubres o conoces nuevas herramientas que te pueden servir a ti para tu día a día, para tu negocio, para tu emprendimiento, para tu marca. Conoces nuevas personas que pueden ser potenciales socios, potenciales clientes, amigos, parejas, en fin. Enseñar lo que sabes porque te podemos ir a los meetups para enseñar lo que tú sabes, a dar alguna charla, algún conversatorio, alguna conferencia o videoconferencia. Tú puedes colaborar en la logística de los eventos. Y, por supuesto, estás colaborando en una comunidad, la comunidad más grande de open source del mundo. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que aprendes y que haces en la comunidad de WordPress Meetup. ¿Y qué hacemos los miembros? Nada. Proponemos temas. Por eso es importante que si te gusta esto, Meetups propongas algún tema que probablemente no hayamos tocado. Ayudas en la logística y en la organización, como ya mencioné. Puedes invitar a nuevas personas, personas de tu localidad que probablemente nunca ¿Han visto nada de lo que tenga que ver con blogging, con diseño web, con páginas web, con aplicaciones, con WordPress? Pues pueden empaparse y enterarse de esto. Pueden ser ponentes o pueden ser patrocinantes. Pueden, pueden aportar pues, para llevar a cabo estos eventos en sus localidades. Así que pues nada, no me queda más que invitarlos a ser parte de nuestra comunidad San Antonio de los Altos. Ahí están los espacios oficiales en Telegram WP San Antonio de los Altos y en la plataforma miTop. Ustedes se meten en Meetup.com, escriben Wordpress Meetup San Antonio de los Altos y ahí vamos a estar nosotros, ahí van a ver nuestro logo amarillo y verde. Y bueno, pues estos son nuestros espacios. Así que bueno, sin más, ya voy a darle espacio aquí. Vamos a quitar esta pantalla, vamos a nuestro invitado. Ramón, saludos, buenas noches. Roosevelt. ¿Me escuchas bien? ¿Chévere? Me escucho chévere. Perfecto. Finísimo. ¿Cómo Gracias. está tu hermano? Bien, vale. Emocionadísimo de reunirnos esta vez, aunque de forma virtual. Ramón, gracias, sí. por, gracias por aceptar la invitación. Estoy súper contento. Además de ver bueno, a una persona que maneja muchísimo el tema, le, le comento aquí a, la, a, a los WordPresseros que van a ver esto en diferido y los que nos están viendo, viendo ahorita en vivo. Que bueno, yo te conozco desde 2018 cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en el primer WordPress Meetup en Caracas. Sí, señor. Y, Luego te invitaron a ti a otro Meetup también en Caracas y bueno, a partir de allí tenemos esa, esa relación, amistad, de contacto. Luego en pandemia no nos habíamos hablado más. No, este, pero también nos vimos en el, en el evento de aniversario de WordPress, en los 15 por, aniversarios. Correcto, en los 15 años del evento de WordPress y bueno, no, sin no. duda que, que bueno, cuando estábamos preparando la agenda para este año, yo dije, no, no, o sea, yo quiero tener a Ramón en uno de los meetups de nosotros, sino presencial, así que te debo el meetup presencial porque vengas para acá, para San Antonio y nos comamos unos golpeados. <risa> pero, pero bueno, por lo menos estás aquí online con nosotros y nos vas a hablar de un tema, bueno, que es súper, súper importante. Si quieres puedes empezar a compartir, Ramón. tu... Voy. Tu, tu presentación y bueno les cuento un poquito para los que no conocen a ramón bueno ramón tiene bastante experiencia el dios nos va a hablar un poquito de, de, de su de su background su recorrido él trabaja con una empresa de hosting venezolana que es el servicio hosting por eso conoce muy bien el tema de lo que vamos a hablar hoy y sin duda alguna pues yo creo que van a aprovechar de hacerle todas sus preguntas todas las dudas aclararlas por allí por la plataforma de mi Top, ramón nos habían dejado una, alguien dejó un comentario como que no manejo mucho WordPress, pero sí me interesa muchísimo lo del hosting. Entonces, pues, <risa> aunque, aunque tú hoy nos vas a hablar un poco, de, por supuesto, de WordPress, porque en los meetups de WordPress hablamos de WordPress, sin duda alguna, pues el tema del hosting, ya comparto por aquí tu pantalla, sin duda alguna el tema del hosting es importante no solamente para WordPress, sino para cualquier sitio web. Así que bueno, si estamos listos, sí. Ramón, yo me, yo me quedo aquí en el backstage, te dejo aquí al frente y cualquier cosa pues ya sabes estoy por aquí así que pues nada gracias Ramón nuevamente bienvenidos disfruten y aprovechen muchas preguntas y comentarios yo voy por allí a comentarle a las personas que están viendo esto por YouTube así que el micrófono es tuyo Ramón gracias gracias Rubén este bueno primero que nada muchísimas gracias a todos por tomarse su tiempo y bueno estar compartiendo eh, con nosotros esta noche en este Meetup eh, yo he aprendido algo en el tema de las ventas, porque también trabajé mucho tiempo en el tema de las ventas, que vender es ayudar, ¿ok? También, entonces me encanta este tipo de, de eventos en el cual puedo compartir lo poco que sé, eh, porque realmente, aunque tengo mucha experiencia en el área del, del hosting, tengo 15 años trabajando en esto, eh, sinceramente no me considero que es muy poco lo que sé y es y es mucho lo que todavía me queda por aprender. Así que espero de lo poco que sé podamos compartir y siempre que haya alguna pregunta va a ser bien recibida. Y, y bueno, la idea es compartir entre todos este el tema del hosting. Obviamente yo me voy a enfocar mucho en el tema del, del hosting para WordPress, ya que estoy hablando con WordPresseros, no? Eh, sin embargo, muchas de las cosas que voy a tomar eh, se puede considerar para cualquier tipo de página web. Y yo quiero empezar por la pregunta por el cual este, empezó todo este Meetup, ¿no? que era cómo escoger el mejor hosting para tu sitio web. Y aquí resalto dos cosas, mejor hosting y tu sitio web. El tema del mejor hosting a veces es medio subjetivo. No, a veces nuestras experiencias como cliente eh, predominan sobre la calidad o no que pueda tener un hosting. ¿A qué me refiero con esto? Eh, puede haber muchas personas que pues, simplemente tienen un, una experiencia positiva con cualquier proveedor de hosting pero puede que otra persona un amigo, un compañero al cual tú se lo recomendaste porque bueno te ha ido bien a ti, resulta que esta persona, esta persona tuvo una mala experiencia con este proveedor de hosting entonces a veces el tema del mejor hosting es un poco eh, subjetivo va a depender muchísimo en primer lugar de tu experiencia como cliente y lo otro es lo que está allí subrayado también depende mucho de tu sitio web. Oye, este, si tú estás buscando un proveedor de hosting que, que sea de alta demanda de, o simplemente este, pues, sea una página totalmente estática, de pocas consultas, de pocas visitas, a lo mejor tu, tu, tus características de servicio pueden ser más básicas que otros. Entonces eh, es un poco subjetiva la pregunta, no, pero yo te quiero llevar hoy a que toque ciertos puntos para que puedas garantizar una cosa importante que, que es en el tema del hosting, que es que pueda garantizar un buen servicio. O sea, que el servicio que estás escogiendo sea, en primer lugar, algo bueno. O sea, que está acorde a las tecnologías actuales, a lo que busca, eh, digamos, WordPress en la actualidad. Y, obviamente, contar con los recursos que tú necesites o que necesitas para montar tu sitio web. Entonces... Quiero partir, de hecho, de esto, perdón, cómo escoger el mejor hosting para tu sitio web. Me quiero presentar antes. Mi nombre es Ramón Alejandro Navas. Yo actualmente soy gerente de atención al cliente y de mercadeo de la empresa Servicioshosting.com. Servicioshosting.com es una empresa que tiene, este año cumple 20 años ofreciendo el servicio de hosting. Como principal este, producto del hosting compartido, ¿ok? Y luego vamos a hablar de eso, acerca de los tipos de hosting. Soy administrador de servidores web. Soy certificado por Apoyi System de Venezuela en servidores Linux, que es eh, en el cual yo trabajo bajo el ambiente Linux. Eh, soy licenciado en matemáticas, sí, un matemático trabajando en la parte web. Eh, soy egresado de la Universidad de Carabó y además soy profesor universitario en la actualidad. Y como comentaba, bueno, tengo 15 años trabajando para servicios hosting. Anteriormente no estaba en la parte de atención al cliente y mercadeo. Eh, empecé trabajando en la parte de soporte, un analista de soporte técnico debido a los conocimientos de administrador de servidores web. Luego pasé al área de gerente eh, de soporte técnico, lo cual conozco mucho el tema de los servidores, obviamente. Y desde hace unos tres años atrás estoy trabajando en el área de mercadeo y ahora en la parte de atención al cliente. Lo primero que me gustaría conversar antes de hablar de lo que es un hosting, porque eh, existe un poco, digamos, la, la creencia que, que el hosting es lo mismo que un dominio. Y, me, y quiero este, antes definir qué es un dominio para luego eh, ver la diferencia de lo que es un hosting y, y bueno, entender que son cosas que si sí necesitan trabajar en conjunto para que tu sitio web pueda funcionar, pero una no tiene nada que ver con la otra. Me refiero, o sea, una es simplemente el nombre y el otro es donde vamos a guardar la información. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio es un nombre único que identifica a tu sitio web en Internet. Eh, obviamente hacer un nombre único significa que nadie más va a tener este nombre en Internet. Y para garantizar que esto suceda, porque bueno, puede existir muchos Ramón Nava, pueden existir muchos Ruble, muchas auras y quieran tener su sitio web, bueno, se idearon el tema de las extensiones, que por ejemplo, no me voy a detener mucho en esto, porque estoy seguro que la mayoría de los WordPresseros ya lo saben, pero me gustaría dejarlo bien claro. Eh, existen diferentes tipos de extensiones, como por ejemplo .com, .net, .info, .org, y en su momento estas extensiones se crearon para que... La persona que va a navegar en el sitio web ya sin antes o sea o antes de entrar al sitio web ya sepa a qué tipo de página me voy a dirigir. Por ejemplo, si estamos hablando de una, una extensión, un dominio punto estaríamos hablando que bueno, yo nada más con ver el nombre de la página ya yo sé que me voy a que voy a ingresar a un sitio en teoría eh, como una organización sin fines de lucro. Ok, esto es. Eh, la idea de este tipo de, de extensiones. Eh, Las .info son páginas informativas, punto .net deberían ser páginas relacionadas a la parte de sistemas o de telecomunicaciones también serviría, y punto .com se refiere más a lo comercial, pues sucedió que, que esto no fue tan así como se pensó en su momento y el tema del dominio .com se volvió muy comercial, tan comercial que es la extensión más vendida en la, en la actualidad y, y bueno, todos queremos tener un, un dominio.com para nuestra página web, sobre todo también por el tema del posicionamiento en las búsquedas en los, en los motores como Google que ranquean mucho o mejor a este tipo de extensiones que cualquier otra. Eh, también existen otro tipo de extensiones de tipo, las primeras se conocen con el nombre de extensiones genéricas y el, las extensiones que van referidas a cierta eh, parte geográfica, por ejemplo, .be o .com, son dominios de tipo geográfico. Y estos van más definidos a páginas venezolanas, en el caso de .be, o .co, por ejemplo, eh, páginas colombianas. Entonces... Eh, eso no quiere decir que tu página por ser punto B no se pueda ver en cualquier parte del mundo. No, es simplemente como que le indica a la persona que va a navegar en el sitio que, bueno, esta página es venezolana, es un producto venezolano o simplemente la empresa es venezolana. Eso es básicamente. Pero tu dominio, tu página web se va a ver en cualquier parte del mundo. Entonces el nombre no guarda, el dominio no guarda información. El dominio es simplemente el nombre que tú le vas a asignar a tu página web. Recordemos que en Internet las direcciones, así como nosotros, bueno, para llegar a, a una casa, este, mandamos el location. El location en Internet es la IP, dirección IP. Eh, es muy difícil de, de recordar solo números, ¿ok? Entonces el tema de los dominios eh, se ideó para... Eh, acceder mucho más fácil a los sitios web y no tener que recordar un montón de números que se pueden olvidar es mucho más fácil recordar nombres que números entonces eh, para eso es la idea del, del dominio algunas personas creen y quiero romper ese mito que el dominio guarda información no el dominio no guarda ningún tipo de información el dominio es simplemente el nombre que tú le vas a dar a la página ahora a lo que nos interesa a lo que vinimos hablar del hosting el hosting sí es ese espacio eh, en internet, donde vamos a poder almacenar información, imágenes, videos o cualquier tipo de contenido que tú quieras que sea accesible a la web. El hosting sí guarda información, eh, de hecho es, eh, es el corazón de tu, de tu página porque es allí donde tú vas a montar eh, toda la información que va a ser visible en internet. Ahora, eh, existen distintos tipos de hosting ok y vamos a hablar acerca de cuáles son esos tipos de hosting según el alojamiento eh, el que es más común en, en si sí, de buscar en internet son los tipos de alojamiento compartido que es el producto en el cual yo más me he especializado en el tema del hosting compartido en qué consiste el tema de hosting compartido imagínense que tenemos un servidor como el que está aquí en esta imagen eh, y este servidor se va para, eh, creando pequeños espacios para alojar cierta cantidad de sitios web dentro del mismo servidor. Ok, es como yo siempre pongo este ejemplo. Eh, pense, pense, pensemos un poco en, una, en un edificio, en un conjunto residencial, donde pues, está dividido por pisos Y en cada piso, obviamente, hay, hay varios apartamentos. Este supongamos que bueno el edificio completo es el servidor y esos apartamentos son esos pequeños espacios que se le va asignando a cada sitio web que va a estar dentro de ese servidor cuáles son las ventajas y desventajas de tener un hosting compartido bueno las ventajas es el precio en primer lugar ok estos servicios son de los más económicos en relación con el resto ya que obviamente estás compartiendo el costo del servidor entre la cantidad de personas que están allí alojadas. Entonces estamos hablando que este es un servicio que los proveedores hosting lo pueden ofrecer de 3 a, de 3 a 4 dólares, dependiendo del... de 3 a 6 dólares, dependiendo de las características del hosting compartido. Y si es de, de, muy, de muy alto rendimiento, pudiera hasta, costar hasta 7, 9 dólares, dependiendo de las características del hosting compartido, que ¿ok? luego vamos a hablar de eso. Pero eso sería una de las ventajas, el tema del, del, del costo, obviamente, porque estamos eh, es de los servicios más económicos a nivel mundial y entre las desventajas que tenemos, que obviamente como estamos compartiendo el mismo servidor que otros, nos podríamos ver afectados en varios aspectos. Por ejemplo, en el tema de consumo de recursos. Imagínate. Eh, eh, una computadora, verdad? En donde todas las personas quieran acceder al mismo tiempo, eh, obviamente, si es un proveedor de hosting eh, internacional o incluso nacional, guardando la, la, las medidas estándar, los estándares internacionales eh, para, un, para servicios de este tipo compartido, obviamente, uno no, tiene un no vas a tener un servidor de baja gama, sino de alta gama, eh, 64 GB, etcétera, etcétera, de memoria RAM pero igualmente estás compartiendo estos 64 GB de memoria RAM con el resto de las cuentas allí alojadas. Entonces, por ejemplo, si por alguna, por casualidad, alguna de las cuentas eh, eh, tiene algún tipo de sobrecarga, tiene un alto consumo de recursos, obviamente te vas a ver afectado, ¿ok? Obviamente te vas a ver afectado por el consumo exexivo, excesivo que pudiera estar haciendo otro de los, de los hosting o otra de las páginas web allí alojada obviamente hoy en día existen un montón de herramientas para nosotros eh, quienes administramos los servidores web que te permiten evitar que esto suceda ok pero son riesgos que pueden ocurrir al estar simplemente en un hosting compartido ¿ok? ahorita ese tipo de situaciones de sobrecarga de servidores o de que tu, tu página web se caiga por temas de consumo de recursos con otro este por culpa de otro sitio es bastante esporádico y, pudiera decir, casi nulo por la cantidad de herramientas que hoy tenemos nosotros como proveedores de hosting compartido y administrador de servidores web compartido. ¿okay? Otra de, las, eh, de los tipos de, de alojamiento son los servidores dedicados. Eh, estos eh, tiene como ventaja que el, el servidor por completo es para tu sitio web. Eh, todos los recursos destinados en el servidor de RAM, de CPU, de espacio, etcétera, son destinados para tu sitio web. Ok, este sería el servidor dedicado. Ventajas, obviamente, el tema de recursos es amplio. Va, mientras más recursos, menos latencia. Latencia en el tema de, de web significa eh, lentitud, sí, eh, o pérdida de datos, realmente. Eh, al tener un servidor dedicado vas a tener más recursos para ti, vas a tener un sitio web que no va a depender si otro lo está usando de forma excesiva, ya que el servidor es propio. Desventaja, pues la administración de un servidor no es sencilla. Eh, algunas personas prefieren dejar delegar este tipo de funciones a un proveedor. Eh, no es tan sencilla como parece, o sea, mantener un servicio arriba, un servidor arriba, eh, primero es un trabajo 24-7. Eh, es un trabajo que debes saber también hacerlo porque cuando el servidor es dedicado es administrado por el cliente, ok, es administrado por, eh, por el usuario. Entonces debes tener conocimientos para poder tener un servicio dedicado de forma exclusiva. Lo otro que sería eh, una de las opciones también que tenemos como alojamiento web y desde mi punto de vista Quizás el hosting compartido es uno de los más económicos, el dedicado pudiera ser eh, también bastante costoso. Pero hay algo intermedio que son los BPS, que de mi punto de vista sería realmente lo ideal para tú poder tener como, como algo de las dos. ¿En qué sentido? Bueno, lo bueno del compartido es que quizás no es tan costoso como un dedicado, y lo bueno de un dedicado, que es que yo puedo administrar mis propios recursos. ¿okay? ¿En qué consisten los VPS? Los VPS es, agarramos el mismo servidor de hosting compartido, ¿okay? pero en este caso no creamos sitio web, sino que creamos servidores virtuales dentro de este propio servidor. Entonces, digamos que tú tienes tus propios recursos, tú tienes asignado, ejemplo, de los 64 gigas, de espacio de, de 64 GB de RAM que tiene todo el servidor, yo a este BPS le, le voy a asignar 24 GB. Y ya tú sabes que tú tienes esa cantidad de recursos para ti solo dentro de ese servidor. Entonces, obviamente, para, desde mi punto de vista, uno de los, de los alojamientos ideales y que obviamente requiere algo de inversión con respecto comparándolo con el hosting compartido. Eh, es más costoso que, que él, obviamente que sí. Pero el tema de los recursos, donde tú tienes independencia, tienes acceso incluso al servidor, y esa es otra de las ventajas del hosting compartido, que el usuario root, que en este caso es tu proveedor, obviamente no, por ser un servidor compartido no te puede dar todos los accesos al mismo. En cambio en un VPS vas a poder tener acceso root a ese espacio del servidor donde tú puedes hacer y deshacer. Así es sencillo. Y obviamente hacer el ambiente... De hacer el ambiente de, de, de ese espacio web lo más parecido a tus necesidades, a lo que necesites, ¿ok? Ejemplo, bueno, yo necesito tal versión de PHP, yo necesito tal versión de MySQL o MariaDB, no sé qué, dependiendo de la base de datos que, que, vayamos, a, que vayamos a trabajar. Entonces, obviamente, tú vas a tener ese tipo de independencia que puedes hacerlo a través de un Cloud VPS o de un VPS. Ahora hablemos de Cloud Hosting, que estas son de las nuevas tecnologías. Cuando hablo de nuevo, ya tiene tiempo. Ok, pero digamos es lo último en que se ha trabajado en el tipo de alojamiento, que son los Cloud Hosting. ¿Qué son los Cloud Hosting? Bueno, los Cloud Hosting puede ser un Cloud Hosting compartido, puede ser un Cloud Hosting BPS, o puede ser incluso ahora un Cloud Hosting dedicado, que son de los más costosos en la actualidad. Ok, eh, el Cloud Hosting compartido es, digamos, este mismo servidor compartido, pero existen cuatro o cinco servidores trabajando al mismo tiempo para garantizar que tu servicio siempre esté disponible en la web. Porque son, digamos, cuatro servidores trabajando al mismo tiempo donde están recibiendo eh, las consultas para dar respuesta y si, ejemplo, algunas de las peticiones falla en algunos servidores, inmediatamente entra el otro servidor para dar respuesta a esa petición. Entonces, digamos que las fallas a nivel físico en este tipo de servicios son casi nulas. ¿okay? Entonces, obviamente es mucho, es, es más costoso que el, que, el cloud, que el hosting compartido, pero tienes la ventaja de que las, eh, los problemas o las fallas desde el punto de vista físico, porque se dañó un eh, un un disco, porque se dañó un, una memoria RAM, etcétera, etcétera, son nulas, porque inmediatamente cuando existe la falla en alguno de estos servidores, arranca el otro a trabajar, ¿ok? Es imperceptible incluso este proceso. Eh, hay que entender que estamos trabajando con máquinas, es como ten, como tener una computadora, ¿ok? Obviamente bajo un ambiente... Eh, mmm, ideal para que esto pueda funcionar en la web estamos hablando con redundancia de todo tipo eh, de internet de energía eléctrica etcétera pero es básicamente tener un computador ok obviamente con, con ciertas características para que pueda servir como servidor web como servidor web pero estamos hablando de equipos que aquí las fallas pueden ocurrir eh, tanto físicas como como de hardware o de software este que se quiere evitar obviamente las fallas físicas son este, de las que todos queremos evitar porque son las que más tiempo de inactividad puede tener un, un, un servidor y más si se daña un disco, por ejemplo imagínense que en este servidor compartido estemos hablando de 400 cuentas, 400 sitios web, por poner un ejemplo entonces imagínense que falla un disco y en este servidor compartido eh, pues hay que dar respuesta a 400 clientes que están allí alojados eh, y obviamente este tipo de, de situaciones son las que siempre se quieren evitar. Y las fallas físicas obviamente pueden existir. Si tú, como, si tú estás buscando un proveedor que, que, debe, que te pueda este, garantizar el 100% de, de uptime, no quiere decir que los hosting compartidos sean malos, obviamente que no. Eh, pero el cloud hosting, el tema de las fallas físicas son casi nulas, o sea, para no decir nulas. Entonces si estás evitando este tipo de problemas, te sugiero que puedas contratar cloud hosting, cloud VPS o cloud dedicado. Ramón, me, me metí aquí en tu, en tu clase que está chabelísima porque eh, fíjate que por allí nos pregunta Mercedes, hizo una, una primera pregunta, que si un servidor dedicado es lo mismo que un servidor VPS optimizado, ¿no? Tú estabas explicando precisamente en ese momento el compartido, el dedicado y el VPS, eh, y entonces ella dice que sí que le queda clara la diferencia pero quiere saber si, si también se le conoce con el nombre de bps optimizado al dedicado porque dice que ha visto varias veces el concepto entonces eh, para saber si es que lo estamos utilizando mal o es que no le queda muy claro allí ok fíjate eh, el bps optimizado eh, no es un servidor dedicado todo lo que sea bps es bps cuando le colocan eh, Digamos nombre y apellido del VPS, en este caso VPS eh, optimizado es porque quizás están utilizando algún tipo de software para mejorar el tema del rendimiento o puede ser, habría que revisar un poco las características, podría hablarse de un cloud VPS, que en este caso serían eh, varios servidores al mismo tiempo trabajando, incluso virtualizados. Entonces, cuando hablamos de VPS optimizado, no es un dedicado. Para que sea un dedicado tiene que decir servidor dedicados y actualmente sí, eh, existen también cloud o sea cloud server dedicados que son esos son de los más costosos estamos hablando que pudiera ser hasta más de, de 500 dólares mensuales por o mucho más de este tipo de, de servicios. es servidores dedicados trabajando al mismo tiempo para garantizar la estabilidad siempre este, este tipo de recursos pudieran usarlo eh, grandes estructuras como amazon este Netflix, estoy seguro que utiliza este tipo de, de, de servicios donde están trabajando servidores Cloud dedicados, trabajando para garantizar la operatividad del servicio 100%, pues. Pero no, no es lo mismo. BPS es un BPS que a veces le colocan este, en apellido a ese nombre, es porque tienen algún tipo de software que mejoran la, la calidad del VPS, del pero no es un dedicado. Pero sí. Eh, yo siempre le digo a los clientes bueno quizás no tienes el, no es el momento para invertir para tu negocio de un dedicado bueno de verdad el tema de las soluciones BPS para mí es el, es, el, es el sitio ideal para poder trabajar si tienes los recursos eh, para tu sitio web ok ¿Por qué porque como comentaba este tienes independencia a bajo costo con respecto a los dedicados es mucho más costoso que un compartido pero el tema de la independencia es es vital o sea cuando tú este quieres trabajar el servidor bajo tus propias necesidades y sin sin condiciones de alguien eh, yo quiero que eh, esté tantas consultas al mismo tiempo porque qué sucede el tema de los hosting compartidos que yo soy el que o sea esta parte es la que más yo domino no el tema de hosting compartido eh, para que podamos garantizar que cierta cantidad de, de sitios web se puedan mostrar en este servidor obviamente no, como proveedor debo colocar ciertas limitaciones a qué me refiero con esto bueno este cantidad de consultas al mismo tiempo de base de datos cantidad de correos enviados por hora por ejemplo eh, y así una serie de limitaciones que te va que te va a colocar un proveedor de hosting compartido porque él debe garantizar que tu sitio web y el resto de las webs que están alojadas en el mismo servidor se muestran en internet. Y obviamente para poder garantizar esto debes colocar ciertas limitaciones en procesos, en consumo de recursos, para poderle garantizar el servicio a todos por igual. Entonces, ideal para mí, si tienes cómo invertir eh, y tienes la posibilidad, porque el tema del dedicado configurarlo es mucho más difícil que un cloud VPS, eh, porque en un club VPS partes de cero, prácticamente, perdón, en un dedicado partes de cero, en cambio en el club VPS, pues digamos, el proveedor muchas veces te muestra eh, ya un ambiente inicial. Entonces, digamos, viene preconfigurado y tú terminas de configurarlo, pero incluso algunos proveedores lo ofrecen ya configurado según tus propias necesidades. Entonces, eh, bueno Rubén, no sé si, si aclaré la pregunta, no sé si... Si, si hay alguna otra dudita en estos temas para aprovechar que estoy conversando esto y aclararlo. Por ahí Mercedes creo que quedó clara, puso muchas gracias este, y de verdad que bueno, sí, a, que me quedó bastante claro a mí. Yo la, la única pregunta que tendría, o más que pregunta quizás un poco por tener la certeza Ramón, Ajá. entonces tú estás hablando de que, bueno, tú le sugerirías a las personas que quizás se vayan por el por el dedicado, es, es lo que entiendo, si tienen los recursos pero... Mm. Bueno, pero, no. Ajá. Dime, dime, A lo que voy es al pero. El pero es la, la escalabilidad. Si, si uno empieza, porque como, como empieza todo negocio pequeño, todo emprendedor pequeño, etcétera, uno empieza como un compartido. Luego, en, en, a nivel de, de recursos, ¿cuál viene? ¿Dedicado o VPS? No, no. Primero sería el hosting compartido si estás iniciando y no tienes los recursos, obviamente. Okay. Eh, luego del compartido iríamos al BPS que sería el, el siguiente y por último iríamos a lo dedicado o incluso podrías hacer esta transición que muchas de las personas lo hacen cuando están creciendo, que sería lo siguiente. Compartido, cloud hosting y luego nos vamos a un VPS y por último un dedicado. Ese sería oh. como, como la ruta de escalabilidad eh, ideal para un negocio que está este, comenzando. Pero mi sugerencia, mi sugerencia. Digamos, si tienes el dinero para invertir y quieres independencia, si puedes hacerlo, ideal sería un VPS, un club VPS. Eso sería oh. lo ideal. O sea, sí. si tú tienes si tú tienes los recursos, tanto humano, porque digamos en el club VPS debes dominar un poco el tema del administrador de servidores web, no es lo mismo administrar un cPanel que administrar todo un servidor, ¿me explico? Claro. Entonces, si tienes el recurso humano y el recurso económico, para comenzar con un cloud VPS es el ambiente ideal, de verdad que sí, para hacer y deshacer. O sea, para convertir tu ambiente en tu espacio ideal, lo que tú quieres eh, para tu sitio, en cuanto a recursos, incluso, porque hoy en día la escalabilidad también en los VPS es factible. Ejemplo, eh, de mi VPS tengo 4 GB de RAM, pero bueno, me quedé corto, ahora necesito un giga más, dos giga más, eso lo puedes ir escalando también en los cloud VPS, ¿me explico? Okay. Eh, lo puede hacer también en un hosting compartido, pero es más engorroso. Este, en cambio, en cloud VPS la escalabilidad es más, más sencilla. Pues. Ok, me queda claro. Buenísimo, y gracias por eso, porque yo pensaba, fíjate, yo pensaba que se saltaba del compartido, el VPS o el dedicado, ya, ya me queda bastante claro. De compartido, cloud hosting. Del cloud hosting puede ser un VPS, un cloud VPS y después un dedicado. Listo. Pero cloud, pero eh, para terminar de aclarar este rule, cloud existen de todo, o sea, cloud hosting compartido, cloud hosting BPS y cloud hosting dedicado, o sea, hoy eh, en la actualidad existen cloud de todos ellos, tanto de, lo último que salió fueron los cloud dedicados, que cuando hablo de último estamos hablando que ya tres años, dos años más o menos, este, yo, yo incluso yo creo que más, pero este ya existe cloud de todo. Okay. anteriormente nada más existía cloud hosting, después cloud VPS y así sucesivamente. Pero hoy en día podemos conseguir eh, soluciones cloud en, en internet para cualquiera de este tipo de alojamiento. Perfecto, listo, continúa, chévere. Bien, voy ahora a, tra a trabajar el tema de lo que sé que la mayoría de los WordPresseros este, están trabajando y Rubén me lo confirmó, eh, es el tema del hosting compartido. Cómo elegir desde mi punto de vista estoy hablando de mi experiencia como, como usuario también de servicio de hosting y como también la experiencia que, que es trabajar en, un, en este tipo de empresas no eh, voy a hablar de mi experiencia y los aspectos que yo tomaría en cuenta si fuera un usuario que necesita alojar un, una web hoy 2023 eh, más allá de, de, bueno, de las características comunes, de recursos, etcétera, de espacio, eh, cantidad de base de datos, que eso lo vamos a, a tocar luego. Yo me, voy, yo me guiaría en primer lugar en estos aspectos que estoy envolviendo en este, en este en círculo, vamos a llamarlo así, para decidirme si realmente vale la pena al menos ver lo demás. ¿okay? Lo primero, yo haría que sería esta primera parte donde, aquí, donde está aquí un servidor. Yo lo primero que haría sería estudiar ese alojamiento, ¿okay? ese proveedor. La experiencia eh, me dice que han surgido muchísimos proveedores en la actualidad de hosting que realmente no cuentan con la, con la, con la estructura para poder dar una respuesta eh, para este tipo de servicio. ¿A qué me refiero? Muy pocos proveedores realmente este, de alojamiento web pueden garantizar realmente una, un soporte 24-7, ¿ok? Y eso es importante nosotros poder confirmarlo con este proveedor. ¿Cómo podríamos confirmarlo? En primer lugar, bueno, haciendo una simple consulta en su mesa de soporte, evaluar los tiempos de respuesta, ver si atienden sábado, ver si atienden domingo antes de tomar una decisión, ¿ok? Eh... Eso es algo importante porque imagínate que tu servidor se caiga un fin de semana. O que tu página web se caiga un fin de semana y no es sino hasta el lunes cuando este puedas tener una respuesta. Eso eso no puede ser posible. O sea, entonces obviamente yo haría un primer estudio. Eso sería lo, prim lo primero que yo haría. Un estudio de este proveedor de hosting qué dicen los reviews, qué dicen las recomendaciones, eh, si tiene experiencia muchísimo mejor. Eh, si no la ojo a veces nos dejamos enganchar solo por el precio ok de eh, eso me parece a mí que es un error tremendo porque el precio no te dice nada puede ser muy barato ok y ser muy bueno pero puede ser muy barato y ser muy malo o puede ser muy caro y ser muy malo o puede ser caro y ser bueno entonces el precio realmente es relativo o sea obviamente es algo es algo que es importante porque va a depender también de tu presupuesto, pero eh, hay que evaluar con, objetivamente el precio de este producto que están ofreciendo. ¿okay? Eso es obviamente importante, el tema precio, pero antes que eso, yo evaluaría primero eh, cuáles son los reviews que tiene este proveedor de hosting. ¿Es realmente recomendado? ¿Quién me lo recomendó? Si me lo refirió a alguien, ver si ese sitio web que él tiene alojado, porque esa es otra. No, a mí me fue buenísimo con este proveedor de hosting, ve para allá, cuando, cuando ves el proveedor de hosting, eh, la página web de esta persona no tiene nada en la página web, dice en construcción y lo que usa son los correos, entonces es realmente factible esa recomendación según la experiencia, a lo mejor él tendrá una buena experiencia en el uso de los correos electrónicos, pero ¿cómo es su experiencia en la web si sí, ni página web tiene? Entonces, Oye, hay que ser bastante objetivo con las cosas que nos dicen, con las recomendaciones que nos dan y realmente hacer una evaluación objetiva del producto o servicio que nos están dando. ¿okay? Eso en primer lugar, yo haría un review de, de, del proveedor de hosting, importante que te pueda responder todos los días eh, y bueno, el, evaluar el tiempo de respuesta, dos horas, tres horas, un tiempo prudente que, que bueno, tu servicio lo necesite porque... Yo comencé esta charla, esta, buena charla ahora, este es mi top, me va a matar Rubel. Este es mi top conversando que es tu sitio web. ¿Qué necesitas tú para tu sitio web? Tú necesitas que te respondan cada minuto. Si hay un inconveniente, o bueno, tú tienes una página que, que bueno, la visitan, pero si ocurre un inconveniente, puedo esperar dos horas. Bueno, eso es importante saberlo. Porque ver, si tú necesitas un, ser, un proveedor de hosting que te responda cada media hora, que, te, que haya un problema, que haya cada 10 minutos, entonces tú tienes que buscar un proveedor que cumpla con esa característica, no irte de, de buenas a primeras con cualquier proveedor. ¿okay? Entonces, para mi, mi punto de vista, esa review del proveedor de hosting es sumamente importante. No sé qué... Bueno, aquí tengo una pregunta. Por ahí, por ahí, ahora deja un comentario que tiene la experiencia de haber trabajado con hosting popular, pero malísimo a nivel de prestaciones y de atención al cliente. Es lo que tú estás mencionando, ¿no? exacto. Sí, sí, es que es que eh, cada proveedor de hosting, bueno, obviamente tiene su, su, su, su tipo de servicio, pues su tipo de atención también. Eh, yo quiero aquí, obviamente, no voy a este, hablar mal de ningún proveedor, obviamente pero yo quiero aquí comentarles algo. A veces los proveedores más grandes de hosting eh, pueden ser muy buenos en rendimiento, eh, sí, no voy a negarlo, eh, pero a veces los tiempos de respuesta de ellos son eh, más largos que los que, los que pudieras que pudiera esperar de un proveedor quizás más chico, más pequeño. ¿okay? Entonces, también eso es importante a tomarlo en cuenta. Eh, también algunos proveedores internacionales eh, muy grande, el tipo de atención es solo por correos electrónicos, también eso es importante que lo evalúe. Eh, ¿Cómo me gusta a mí conversar con alguien y solicitar ayuda? Bueno, me gusta conversar por WhatsApp, me gusta conversar por correo o una llamada. Entonces, bueno, obviamente esos son puntos importantes que tienes que tomar en cuenta para decidir qué alojamiento vas a usar. Si a mí me gusta llamar y que me atiendan 24-7, pues cuando hay un problema, entonces tú tienes que buscar un proveedor que te garantice que tú vas a llamar domingo a las 8 de la noche y te van a dar una, alguien te va a atender por teléfono, ¿ok? Entonces, obviamente también dependiendo del tipo de, de, de atención ideal para ti, eso es sumamente importante para que tomes una decisión, ¿ok? Otro de los puntos que yo quiero este, también recomendar, que sería el segundo punto. En la actualidad existen muchos proveedores que tienen sus propios paneles de control. ¿okay? Eh, desarrollados incluso por ellos mismos. O incluso tienen versiones de los paneles de control eh, más conocidos adaptados a su, a su estructura de negocio. Voy a poner el ejemplo no de proveedores, pero si voy a poner el ejemplo de dos, de dos paneles de controles que yo lo recomiendo. Si su proveedor utiliza cualquiera de estos dos, es completamente ideal, que es el cPanel y el Ples. Son los dos tipos de paneles de controles, son muy cómodos de administrar, son amigables. Hay un montón de información en internet que si tienes dudas acerca de cómo usarlo, si tu proveedor de hosting no tiene, digamos, esa base de conocimiento, eh, bien estructurada, hay un montón de información en internet que te puede ayudar a administrar tu servicio de forma fácil usando cualquiera de estos paneles de control, tanto ese panel como Ples. ¿Por qué los recomiendo yo? Y eso es importante. Imagínate que tengas una experiencia negativa con un proveedor de hosting, ¿ok? Y que decías lamentablemente, que no es lo que uno espera siempre, migrar de servicio, o sea, migrar a otro proveedor. Si tienes cualquiera de estos dos, paneles de control va a ser muchísimo más fácil esa migración esa transferencia de datos incluso va a ser casi no voy a decir instantánea pero muy rápida de hacerlo si utilizas cualquiera de estos dos paneles en cambio si tienes un proveedor de hosting que utiliza un panel independiente si decides mudarte ya sea por razones económicas por suyo de precio o por simplemente calidad de servicio pues llevarte esa información de un sitio a otro el trabajo vas a tener que hacerlo manual vas a tener que descargar tu backup de forma manual, subirlo al proveedor eh, nuevo, restaurar todo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cPanel y Pless tienes herramientas que te permiten migrar información entre servidores. Entonces, el trabajo es mucho más sencillo cuando tienes este tipo de, de, de paneles de control, sea cPanel o Pless, desde mi punto de vista, cPanel es increíble, me encanta panel eh, en cuanto a a su administración, la interfaz es completamente amigable, eh, cada día están sacando nuevas versiones y actualizaciones del CPanel. Eh, obviamente un servicio que utilice CPanel eh, pudiera ser más costoso que otro, porque hoy en día las licencias de CPanel son mucho más costosas. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? Ha llevado a que muchos proveedores de hosting tengan su propio CPanel, tengan un, su propio panel de control, disculpen. Eh, creados por ellos mismos. Y obviamente puede ser que sea amigable, pero ojo, qué tan amigable, qué tanta, qué tanta facilidad de trabajo me da trabajar con un panel que no se hace panel. Y conozco muchos proveedores de hosting de renombre que no están trabajando con este tipo de, de paneles de control. Mm. Puede ser que, que sean muy buenos los que ellos utilizan, pero sinceramente, si para mí, si no tiene ese panel o PLES, yo de una vez lo descarto. Sinceramente, no me parece que es mucho más amigable este tipo de paneles y me facilita a mí el trabajo. Ok, ejemplo: yo quiero migrar. Ya les comentaba, tienen eh, hay mucha información en internet. Si tengo dudas, puedo buscar en un montón de foros, incluso puedo solicitar ayuda a ese panel. Si, si tengo dudas en, en, en el uso de, tu, de este servicio entonces a, por otro lado en cpanel y plus hay un montón de herramientas extras que se permiten este, integrar con el con este panel de control entonces mi recomendación si si su proveedor de hosting no tiene ese panel o plus piénsenlo un poquito eh, traten de buscar otras opciones que se vayan ajustando a estas necesidades hoy en día incluso existen cpaneles eh, para proveedores de hosting, o sea, los proveedores de hosting tratando de abaratar los costos, eh, porque, ojo, oh, la licencia de cPanel están costosísimas para los proveedores de hosting. Eh, y entonces algunos proveedores de hosting hablaron con cPanel para, digamos, idear un cPanel limitado, es decir, que no tenga tantas funciones, pero que me sirva para mí como para mi oferta de servicio. pues. Entonces ellos han creado como unas alianzas, proveedores grandes de hosting compartido, han creado grandes alianzas con cPanel para diseñar un cPanel como más eh, independiente, o sea, como más no tan robusto, no tan con tantas este, funciones a la medida, exacto, a la medida, algo así. Y, y obviamente eso abarata los costos. Por eso es que hoy vemos a, a lo mejor proveedores internacionales que, no sé, que el hosting compartido vale dos dólares mensuales con cPanel. ¿Tú te explicas? Bueno, pero ¿y cómo hacen? ¿Cómo logran? Esto, bueno, es precisamente porque lograron tener una alianza con C-panel y crearon C-Panel eh, con muy pocas funciones, pero que se adapta a, la, a, los que, a los requerimientos que ellos quieren ofrecer como producto, pues, que a lo mejor es, eh, el enganche de ellos es con el precio y no con tantas funciones, pues. ¿Okay? Entonces, eh, eso sería una de las cosas que que desde mi punto de vista sería ideal hoy decidir o no por un servicio de hosting el tema del panel de control lo último lo último no lo siguiente mejor dicho es el tema del php 7 y esto va mucho con el tema de wordpress porque wordpress recomienda trabajar con php 7.1 en adelante no este si tu proveedor de hosting obviamente no tiene no soporta este tipo de, de, de versiones de php entonces descarto lo de una porque primero las demás las versiones anteriores que ya están obsoletas obviamente tienen brechas de seguridad que tú no quieres tomar esos riesgos que ¿okay? eh, a medida que va eh, avanzando este, la tecnología obviamente también en la parte de programación y se van reduciendo los riesgos de seguridad que tenían anteriormente las versiones 5.6 fueron una de las de las más usadas de php y también una de las más inseguras entonces desde mi punto de vista si tú eh, si tú wordpress incluso está desactualizado y está trabajando todavía con versiones por debajo de la 7.1 es necesario y de modo urgente que lo actualice tu versión de php tus plugins todo esto los temas para que se adapten a esta versión de php actualmente los proveedores de hosting tienen algo casi no va a ser todos pero Obviamente, porque eso encarece también el producto. Algo que se llama Cloud Hosting, el, perdón, Cloud Linux. El Cloud Linux es una herramienta súper útil eh, que soy, que pudiera también ser una de las opciones, de una de las, eh, digamos, este condiciones que yo tomaría en cuenta para decidir o no por un proveedor. Porque el Cloud Hosting te permite a ti trabajar distintos ambientes. Es decir, tú puedes tener un WordPress trabajando con versión 7.1. Porque, bueno, hay unos plugins que me interesan que no los han actualizado y trabajan con 7.1. Y resulta que tengo, puedo tener en el mismo hosting, teniendo otro WordPress trabajando con una versión 8 actualizada. Y obviamente, eso lo puedo hacer en un mismo hosting. Eso no lo puedes hacer en todos los proveedores de hosting. Siempre que tengas Cloud Linux, por ejemplo, donde tú puedas seleccionar versiones de PHP para de distintos sitios, este, obviamente, eso sería sumamente ideal. Porque, bueno, tú puedes tener. Ejemplo, eh, en la página principal puedes tener un en WooCommerce, por ejemplo. En un directorio puedes tener un, un blog, todo esto con WordPress. Entonces, eh, te interesa tener tu WooCommerce con 7.1 porque tienes unos plugins, unos temas que no te funcionan con 8, pero oye, quieres tener el, el blog sumamente actualizado con las últimas versiones de PHP y plugins, entonces puedes tener esta ventaja al usar eh, proveedores que te permitan seleccionar la versión de PHP con la cual vas a trabajar y no solamente en todo el hosting, me refiero a rutas en específico. O sea, en este directorio, trabajame con este PHP, en este directorio, trabajame con el otro, el otro PHP. Así que es ideal trabajar de este tipo. No sé si alguna vez tú has trabajado así, Rubel. sí he trabajado así en algunos hosting eh, y además, mmm, bueno, tiene que ver, pero no. Eh, yo, yo trabajo o utilizo como sistema operativo doméstico en computadora personal personales, utilizo Linux. Ok. Eh, entonces, cuando veo algún hosting que dice, tenemos hosting Linux, wow, digo, epa, este hosting es de los míos. Sin duda alguna, sí, he visto hosting que tienen esas características, he visto otros que no lo tienen. Eh, y bueno, como dices tú, ¿no? uno se adapta, sin duda alguna, dependiendo también de, del proyecto. Hay, hay páginas web que lo requieren, hay proyectos que no lo requieren. Entonces es una forma de escoger ese ese hosting sí exacto sí eh, otra de las cosas que yo este, eh, recomendaría al momento de decidir por un hosting es verificar si te pueden si ellos incluyen de forma gratuita porque hoy en día la mayoría los incluyen de forma gratuita y gracias a ese panel también que esto puede ocurrir este tener un certificado de seguridad y no solamente por la seguridad sino porque Google en la actualidad Prácticamente, si tu página no es HTTPS, ni te muestra, pues no existe para ello. Entonces, obviamente te da mayor posicionamiento eh, en los motores de búsqueda. Eh, si tu página es, eh, viaja bajo el protocolo seguro de HTTPS, que actualmente, si tiene ese panel, eh, el servidor, te lo pueden dar de forma totalmente gratuita. Entonces, obviamente esto te da mayor seguridad y obviamente mayor posicionamiento. En la actualidad existen eh, varios tipos, eh, este, de, tipos de, de discos ¿no? para trabajar en, la, en, en tu computador y, y también obviamente en los servidores. Yo recomiendo también seleccionar un, un proveedor de hosting que trabaje por lo menos con discos SSD. Ya no son lo último, pero eh, en la actualidad son los que mejor funcionan para el tema de web. Ok. Son discos sólidos, eh, su rendimiento se cuadruplica en el servidor, incluso en las computadoras. Yo tenía discos H, H, HD HHD, eh, en mi en mi en mi laptop y los cambié por SSD. Y, o sea, el, es como que si le, le hubiese repotenciado, no, no sé, le hubiese puesto otro CPU, le hubiese subido la memoria, o sea, el rendimiento es mucho mejor cuando estamos tra trabajando con discos sólidos ok entonces mi recomendación también verificar si tu proveedor de hosting trabaja me, con este tipo de discos ok sería para mí una, una importante característica para terminar de decidir si cambiar, no. cambiar de, de disco duro convencional o hd o hard drive a SSD es como cambiar de un Twin One a un Ferrari, más o menos, prácticamente. La velocidad, sí, la velocidad es increíble. O sea, Claramente es así. Sí, sí, tal cual. O sea, el rendimiento del equipo es impresionante como, como cambia. Entonces, imagínate si eso sucede en tu computador, ¿cómo sería más veloz tu sitio web? trabajando con servidores que trabajen con estos discos. Obviamente eh, el rendimiento es muchísimo mayor y mejor. Entonces es un punto también importante para mí, para considerar decidir o no por un proveedor de hosting. Y lo último es HTTP2. ¿Qué es el HTTP2? Eh, nosotros veníamos para, eh, trabajando con el protocolo de, de transferencia de datos HTTP 1.1. ¿En qué consiste el protocolo de datos? Eh, HTTP 1. Imagínense, eh, es el protocolo de transferencia de datos. O sea, él, él hace la consulta al servidor y el que, y el protocolo HTTP es el que te trae toda la información del servidor y te lo muestra en internet. ¿Ok? Eh, el HTTP 1.1 funcionaba de la siguiente manera: por diferentes vías hacía las consultas y por diferentes vías respondía. Imagínate, eh, yo hago la consulta: ¿en dónde está? Esta imagen que voy a mostrar en esta parte de la web, claro, estoy, estoy hablando en, en milisegundos, ¿no? Eh, ¿En dónde está esta, esta, esta imagen que necesito mostrar en la web? Eh, ah, bueno, está en este directorio. Ah, bueno, te la traigo. Hice la consulta por una vía y me la traigo por otra vía. O sea, era, eh, digamos, muy, eh, com, o sea, us, utilizaba muchas vías de comunicación para transferir los datos. Entonces... Ustedes podían ver, no sé si alguna vez te, te ocurrió a ti, a mí me, me ocurría muchísimo, que abría la página web y de repente no aparecía una imagen. Oye, ¿por qué no se ve esta imagen en esta página web? No sé si, si alguna vez te ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces estoy cargando la página web y me carga todo, pero no me carga una imagen. Muchas veces. Ah, bueno, es porque se perdió uno de esos paquetes que estaba haciendo la consulta, donde estaba la, la imagen y ese paquete se perdió. No, no, no llegó nunca. Pues ¿sabes? nunca encontró respuesta y obviamente no. Como no conseguí respuesta, no muestro la imagen. Entonces tendríamos que recargar la página y hasta que por fin cargó la imagen. Eso obviamente eso ha mejorado muchísimo en, en los protocolos eh, de transferencia de datos. Con eh, antes era así, mucho más obsoleto. Pero ahora el HTTP 2 funciona unidireccional por la misma vía que hago la consulta. Por esa misma, esa misma vía este respondo y todo. O sea, hago la misma consulta de, de, de, de imágenes, de texto y todo y me lo traigo completo a la web. Entonces, es un protocolo muchísimo más rápido y obviamente de mejor rendimiento. ¿okay? Entonces, que un proveedor de hosting actualmente no, trae, no esté trabajando con HTTP2 por eso estoy diciendo, o sea, estoy hablando del 2023, de lo que necesitamos de las nuevas tecnologías, de la de lo que se está trabajando como estándares internacionales si tu proveedor de hosting no está trabajando con HTTP 2 oye yo una, te sugiero que, yo te una, sugiero que vayas buscando otras opciones o le solicites a tu proveedor mira necesito trabajar con HTTP 2 una una pregunta Ramón además de este protocolo HTTP 2 ya ahorita hay algo mucho más nuevo más novedoso recuerdo cuando se habló del HTTP 2 guau wow, todos nos emocionamos porque de verdad que las mejoras son muy buenas, pero ¿ya hay algo más ahorita además de este protocolo? De, de este protocolo, no. De este, de este protocolo de HTTP, de transferencia de datos, esto es lo, lo último y lo que ha salido hasta ahora. Fíjate algo, eh, hay algo que, que trabaja el HTTP2, incluso trabaja muy bien con WordPress, que es el ISP. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, claro. Ah, bueno, el ISP funciona como un plugin dentro de WordPress. Pero también actualmente existen eh, una licencia, sí, una, una licencia paga, obviamente, que tú puedes instalar en tu, en tu servidor eh, para hosting compartido, por ejemplo, y ofrecer el LiveSpeed para todo el servidor. Y esto mejora muchísimo el rendimiento, incluso según Speed, o sea, según las especificaciones de speed, que mejora por cuatro el rendimiento de la página web. ¿okay? Porque vamos, vamos, vamos a, bueno, espero, espero que tú tengas, yo soy el abogado del diablo, o sea, <ríe> espero, espero que tú tengas la misma, la misma, el mismo concepto que yo. ¿En qué sentido? Eh, obviamente yo voy a tirar para mi lado porque yo trabajo con proveedor de hosting, ¿verdad? Y tú como usuario a lo mejor va, también vas a tirar para tu lado. Pero yo pienso que el tema del rendimiento de una página web es un trabajo compartido. ¿A qué me refiero a esto? Obviamente como proveedor de hosting tú tienes que garantizar que... Este, cumplas al menos con, con esto que estoy comentando, ¿no? El HTTP 2 que tenga servidores eh, de alta gama, eh, de buen rendimiento, con importantes recursos. Pero si tú puedes tener el mejor hosting, pero si tu página, bueno, está optimizada, igual no va a servir. Oh, entonces, claro. entonces, por eso te digo, o sea, tampoco es contratar el mejor hosting por, por contratarlo, porque si tu desarrollo lamentablemente no está optimizado, este... Igualmente puedes tener mejor host, hosting y, e igual no va a funcionar bien. Entonces no, los hosting por sí solos no hacen milagros. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso yo digo que el tema del rendimiento de una página web es un trabajo compartido. O sea, obviamente depende muchísimo del proveedor de hosting. Yo diría vamos a ponerle un 55 <risa> y el otro 45 tiene que ver con el desarrollo. O sea, con con lo que tú hayas instalado, con, con la optimización de incluso las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si te vas quedando atrás con, con cosas muy obsoletas, obviamente el rendimiento va a ser eh, aún menor. Entonces, obviamente hay que saber elegir un hosting, pero también hay que saber desarrollar una página web. Total, totalmente. Qué cantidad de plugins tienes instalado, la optimización, eh, exactamente. La, la optimización de las imágenes. Yo a, a mí a veces, porque yo hago mantenimiento web, y, y a veces me llegan clientes, pues, proyectos que, mira, quiero hacerle mantenimiento a mi página, no sé por qué está tan lenta. Y cuando reviso, en ese servidor han cargado videos y audios podcast, etc. No, o sea, subir ese tipo de cosas multimedia te va poniendo ese hosting, por más que sea potente y tengas un mucho espacio, eso te lo va a poner lento. Entonces, la, la recomendación es, oye, eh, trata de subir ese video o ese audio en otra plataforma y luego in, y más bien incrusta, ¿no? para que no, no, no pongas tu servidor lento, entonces es un tema, eh, tan, es un tema de muchas veces es conocimiento de los propios clientes que no, no saben. Eso sería lo ideal lo ideal es que nunca utilices este digamos el hosting, no es que nunca o evites usar el hosting para ese tipo de cosas multimedia es preferible colgar el video en YouTube por ejemplo y lo incrustes allí en, en, en tu página web, que mm. incluso este... Así tú reproduzcas el video desde la página web, igual te cuenta como reproducción en YouTube, pues es lo que... Cor eh, correcto. Para el, te para el tema del, del, de las visualizaciones e impresiones. Entonces, es preferible obviamente ese contenido multimedia cargarlo externamente, pues, y que lo puedas incrustar, como tú dices, dentro de la página. Pues. Uh -huh. Sí, Entonces, totalmente. Bueno, obviamente todo ese tipo de cosas son import importantes. Bueno, eh, ya para ir un poco cerrando, voy a hablar acerca del... Esto es muy específico de Wordpress, ¿ok? okay. Eh, esto es muy específico de Wordpress. Me quise este, hablar muy, muy directo a ustedes, Wordpresseros. Te voy a hablar de los recursos mínimos que según la página de Wordpress necesitas para que tu servicio en Wordpress funcione. O sea, para tus recursos mínimos de hosting para que eh, el, el Wordpress trabaje de forma correcta. Eso según... Según eh, la página de Wordpress. Obviamente, eh, Apache, sí, corriendo como write. Este, espacio de disco de al menos un gigabyte es lo que te recomienda como mínimo. Obviamente, el, el Wordpress como tal pesa mucho menos, pero ellos recomiendan un GB mínimo. Eh, versión de PHP 7.4 o superior. Eh, la versión de MySQL 5.015 o superior, o de MariaDB 10.1 memoria ram de al menos 512 megabytes y un, un GHz de velocidad de cpu y soporte para eh, protocolos seguros HTTPS eso es lo que dice wordpress ahora yo te voy a hablar de mi recomendación okay según mi experiencia okay de lo que yo he visto con wordpress wordpress es una herramienta muy buena pero también consume muchos recursos al servidor. O sea, incluso imagínate, tantos recursos son así que necesita WordPress, que hay proveedores de hosting que han tenido que diseñar planes de hosting WordPress. No sé si lo has visto alguna vez. Sí, totalmente, totalmente. Porque... Hay hosting, hosting que dicen: tenemos nuestros planes, planes WordPress como tal exactamente planes wordpress ¿Por qué? porque es una herramienta que hace muchas consultas a la base de datos y cada consulta que hace la base de datos es una traza en el servidor y obviamente va a consumir recursos entonces oye yo, esos son los recursos mínimos que pide wordpress pero yo te voy a hablar de mi experiencia ok eh, y te voy a dar algunas recomendaciones que si no quieres tener dolores de cabeza para tener tu wordpress funcionando, digamos, de forma estable, con recursos estándares. Tampoco una página web, digamos, este eh, de múltiples visitas, porque ya mientras más visitas, más recursos necesita Eso también es importante. Entonces, si tienes un montón de visitas, un montón de usuarios, haciendo un montón de cosas, a lo mejor ya no necesitas un hosting. y Eso también a veces somos un poco tercos. ¿En qué sentido? En entender que necesito escalar. Claro, ¿qué es lo que pasa? A veces no tenemos los recursos económicos para escalar tan pronto. Entonces allí ya te, yo te sugeriría, eh, bueno, trata de buscar o inversionistas o, o trata de poner publicidad en tu página web, ya que recibes tantas visitas. Eh, puedes crear espacios publicitarios en tu página web o trabaja por medio de donaciones, no sé. Pero trata de generar algo de recursos porque obviamente a, me, a más visitas, más recursos necesitas. Así claro, es sencillo. Claro. Entonces, a veces somos un poco tercos en ese aspecto. Entender que, bueno, ya crecí. Ya crecí a, a modo de comunidad. También necesito crecer desde el punto de vista de, de recursos de hosting, obviamente. Entonces, oye, no te cierres esas posibilidades. Trata de buscar opciones. Entonces, yo te voy a hablar de mi recomendación. Si el espacio del hosting es ilimitado, muchísimo mejor. Ojo, obviamente hoy en día no existen todavía ningún disco ilimitado ok estos son eh, enganches obviamente de cualquier proveedor de hosting eh, para poder atraer eh, clientes a, a, al producto de ellos obviamente ese ilimitado está muy entre comillas porque este no existen todavía este tipo de recursos ilimitados a nivel de espacio pero eso nos va a permitir trabajar un poco con mayor holgura con mayor tranquilidad sin estar oye me estoy limitando en el tema del espacio, en mosca con esto yo, Ramón, eh, yo, yo, yo, yo, yo perdona que te interrumpa, con esto del ilimitado yo me río, porque yo hice un post en Instagram hace algunos días y yo hablaba de eso, es un truco, es un gancho publicitario, y a mí me gusta más utilizar el término no medido okay. o, o, o, o, exacto porque decir si ilimitado, todos los discos duros, si sean discos SSD, tienen un límite, claro. ahora, no medido es que, bueno, que si, si tú tienes ahí 10 gigas o 50 gigas eh, no te va a llegar el hosting y te va a decir, oye, mira, Ramón, te, oye, tu, tu página web tienes aquí 50 gigas. No te lo va a decir. Entonces no. me, gusta, me gusta más el término no medido. Yo, mira, mi, ahora que lo dice, yo miraría por no limitado también. Podría ser. También, también. También pudiera ser. que, Pero no, fíjate, es, que no es ilimitado. Exactamente, exactamente. Fíjate algo, Rubén, Con respecto a este tema del espacio limitado, hay que leer mucho eh, los términos y condiciones de uso. Porque, por ejemplo, en, te voy a hablar de la de la empresa eh, en la que yo trabajo. Eh, nosotros tenemos como eh, información en, en el espacio en disco de los sitios, eh, algunos limitados y otros ilimitados, pero como todo tiene un pero este en la, en los términos y condiciones de uso es importante los lea eh, cada vez que obviamente vas a elegir un, un proveedor de hosting. Nosotros establecemos que hasta 50 gigas eh, tú puedes alojar de, de forma libre sí. cuando digo libre es sin ningún tipo de supervisión en tu hosting ok porque qué también sucede eh, nos ha sucedido a nosotros como proveedores de que las personas utilizan el servicio de hosting compartido como un servicio de, de, de almacenamiento y no es para ello o sea este tipo de servicios no están destinados para ello a qué me refiero por ejemplo, mira, oye, vale, yo tengo un montón de fotos aquí en mi casa que no hay dónde guardarlas, ya no hay en qué disco. Entonces vienen y como el espacio es ilimitado, montan videos de, de los 15 años de las hijas, de las fotos de, del cumpleaños de dos años de la bebé que ya tiene ya tiene 20 y entonces van montando todo ese poco de fotos en el espacio que está destinado para web y no para almacenamiento de este tipo. Entonces nosotros en nuestra empresa, para evitar este tipo de prácticas que son eh, eh, no están dentro de nuestros términos y condiciones de uso, nosotros establecemos un límite sin supervisión de 50 gigas. Entonces, cuando el cliente llega a 50 gigas de consumo, se le manda una alerta. Ojo, mira, estás consumiendo 50 gigas. Este no es un consumo promedio de una página web. Eh, eso nos invita a nosotros a hacer una revisión. Entonces nosotros hacemos una revisión por encima de qué es lo que está consumiendo tanto espacio. Si es consumo de, de, de digamos propio del hosting por, por el mismo contenido de la página web, no hay problema. Pero si se están usando para otro tipo, para otros fines que no están dentro de nuestros términos y condiciones de uso, le decimos epa, tienes que bajar ese espacio, baja ese vacío que tienes allí porque no, no, no es parte de, del, del tipo de servicio. Pues. Que eso no Entonces, tiene que ver Ramón con los inodes, ¿correcto? Eso voy a hablar, mira, abajo voy a hablar de los inodes. Correcto. Ok, voy a hablar de los inodes, pero te digo porque los nada casi nadie habla de eso. Uh -huh. Y es, y casi nadie habla de eso y es un problema, ¿oíste? Es un problema en la actualidad. Antes no existían los inodes, o mejor dicho, sí existían, pero no había límites para usarlos. Ahora uh -huh. tú, ya como, como se dieron cuenta de que, de que bueno, mucha gente estaba consumiendo mucho espacio, entonces bueno, vamos a poner ahora el límite a los Inodes. Entonces es un uh -huh. tema también de, de, de, también ofrecer, perdón, de también ofrecer este, todo tipo de soluciones, ¿no? Ahorita voy a hablar de los Inodes, okay. pero voy a, voy a la siguiente, El siguiente recomendación, trabajar por lo menos de las, que tu proveedor de hosting trabaje primero eh, desde la 7.1 y que puedas ir escalando en PHP. En cuanto a la memoria RAM, Supuestamente Wordpress, este, él dice que puede trabajar con 512. Mira, yo le pongo una vela a esa página web en Wordpress con 512. Oíste, es verdad. yo sí, le pongo, sí. yo le pongo una vela para que eso funcione. O sea, me parece muy poco, de verdad. Yo por lo menos un giga, pero ideal, ideal dos gigas. Si tú trabajas con dos gigas de RAM, ahí vas a poder trabajar con tranquilidad. WordPress, instalar un montón de plugins, o sea, eh, temas, bajo, subo, vas a trabajar con tranquilidad. Ideal 2 GB de RAM, pero con 512, o sea, es una web para mí muy limitada. O sea, en lo primero que montes un montón de plugins y cargue y descargue, hay que prender una vela para que funcione. Entonces, Mosca allí, es mi recomendación, por lo menos un GB, ideal 2 GB de memoria RAM. De CPU. Yo no sé por qué puse dos CPU, pero pudiera trabajar perfectamente con un CPU, como dice la recomendación de. Aquí me equivoqué, perdón. Eh, <risa> eh, pudiera ser un CPU, como dice la recomendación de, de WordPress, pudiera trabajar muy bien. También con dos CPU, ideal. También, obviamente, mientras más recursos, mucho mejor. Dos holgados. Disculpa. Dos holga, holgados de, de recursos. Exactamente. Exactamente. Eh, soporte HTTPS, obviamente. No, ahora esto creo que lo puedo marcar, no se lo voy a poner así como... Este, hablo de mi experiencia y de mi experiencia como, como proveedor de hosting y que trabajé un montón de tiempo atendiendo soporte. Ahorita no... no no atiendo tanto soporte técnico, pero obviamente tuve mucho tiempo. No recomiendo hosting multisitios para WordPress. Me va a disculpar, a lo mejor me va a caer aquí todo. Me va a caer el montón de WordPresseros. porque eso es demasiado calidad? ¿Ahorro demasiado dinero? Sí, ahorras demasiado dinero, es verdad. Pero imagínate compartir 2 GB de, de RAM con 20 WordPress. O sea, ¿a cuánto realmente le está dando calidad de recursos a esos WordPress? O sea, si vas, a, si vas a utilizar un mismo cPanel, un mismo hosting para multisitios en Wordpress, te recomiendo máximo dos Wordpress, dos, tres Wordpress y tres ya es como mucho. Pero yo, he visto, yo no entiendo cómo funcionan esas páginas, de verdad. Eh, yo he visto, eh, yo he visto, una, gente, yo he visto gente que en nuestro hosting ilimitado de, de, de, de, de, de sitios, alojan hasta 30 Wordpress. Yo, wow, ¿cómo funcionan? Eso no hay que prenderle una vela, sino un sitio completo pascual para que, para que funcione, porque de verdad, de verdad que no entiendo cómo funcionan ese montón de sitios en, en tan pocos recursos. Pero es cuestión de gusto, es cuestión de, también de recursos, es cuestión de, de, de también de, de modo de trabajo. ¿no? Okay. Eh, en Los Wordpress los, los, los, los sepan en multisitio también traen una desventaja y es el proceso de migración. Por ejemplo, vamos a suponer que tú decidas mudar uno de esos sitios, uno solo de esos sitios, a otro proveedor de hosting. Entonces, primero, si el cliente de, te solicita a ti los datos de acceso al su cPanel, pues aquí vas a tener el primer problema, porque como estás compartiendo el mismo cPanel con un montón de sitios, este, vas a, no le puedes dar el acceso al cPanel. Porque va a haber el montón de sitios que tienes allí, no solamente el de él, sino también el de, el de los demás. Entonces, ese es el primer problema. El otro problema es que eh, cuando vayas a mudar el, la página web entre servidores, tampoco es tan, tan sencillo. ¿okay? Incluso usando las herramientas de, de, de WordPress para hacer la mudanza. ¿Cómo que se llama? El, el plugin que tiene Wordpress para hacer el... se me olvidó. Hay varios. Está WP, WP One Migration. Ajá. Uh, este. Hay varios. One, One Migration es el que yo he usado. Uh -huh. este, no es tan sencillo cuando estás migrando desde una página, desde un hosting eh, adicional a uno principal. O sea, te va creando una serie de trabas que desde mi punto de vista, oye, no lo recomiendo. Sinceramente, eh, no lo recomiendo. O sea, trabajar multisitios en Wordpress, desde mi punto de vista, eh, aquí me va a caer todo el mundo, pero sinceramente no, no lo recomiendo. Voy, voy a defenderte, eh, Ramón, porque a ver, eh, eh, coincido con lo que tú dices, aunque sé que los wordpresseros de vieja escuela, incluso que tienen más tiempo que yo, pueden decir bueno, pero es que con FTP, si accesas por, no por el cPanel, Ajá. sino por FTP lo puedes hacer. Y, y yo recomiendo el FTP, Sí, y solo si sí, tienes un, un C-Panel que no te permite acceder, o sea, el FTP Exacto. para mí o el SFTP, digamos, con más... Con, con, el con protocolo de seguridad, de seguridad, sí. Con protocolo de seguridad, este, solamente sí, solo si sí, el panel no te permite, este, o de verdad tienes ahí 15 páginas web y mira, no, no tienes como decir, no le puedes dar la llave a un cliente porque no sabes qué va a hacer ese cliente dentro de tu, tu, dentro, dentro de tu hosting compartido. Pero, sí. pero no, coincido contigo, es verdad, es verdad eso porque es, es delicado, es delicado el hecho de la migración y tener un poco de páginas allí es complicado. Es complicado, o sea, es complicado, pero bueno, es un tema también de, de economía, ¿no? Vamos a estar claro porque, mm, sí o sea, pero a veces lo económico también te puede salir caro, uh -huh. entonces es relativo, pues, o sea, es cuestión de que, que pongas una balanza, a que, cuáles son los ricos que quieres tomar y cuáles no quieres tomar. Eh herramientas de backup auto administrable. Esto es sumamente importante hoy en día. O sea, que tu proveedor de hosting tú tengas que escribirle, miren, tengo la página caída, cometí un error, eliminé un archivo que no quería eliminar. Necesito, por favor, que me restauren este, este, este, este eh, un backup reciente. Oye, depender de alguien para hacer eso hoy en día eso no es factible. O sea, tú uh -huh. necesitas resolver ya. O sea, resolver de forma inmediata porque estoy en pleno evento y no, no, no puedo esperar. pues Así es sencillo. Claro. Entonces hay herramientas de backup auto que tú puedes incluso configurar backup que se vayan haciendo. Eh, qué sé yo, una vez una diariamente y de esto se descarguen en algún en algún ftp eh, en algún servidor local, lo que sea. E incluso nos, como proveedores de hosting, obviamente, tienen políticas de backup, algunos, eh, ya sea full backup lo que sea, tú puedes ver directamente en tu cPanel, y estas son cosas que herramientas que no lo tienen otros paneles de control, eh, tú vas a poder ver en tu c panel cuáles son los backups que tiene tu proveedor de hosting y de una vez restaurar lo que quieras restaurar. E incluso, no es necesario restaurar ni siquiera todo el directorio, puedes restaurar el archivo que necesitas, que lo borraste por... Por equivocación, tú lo vas a ver ahí y dice, Mira, yo necesito este archivo que existía hace dos días atrás. Tráemelo. Y te lo traigo. Y listo. Y sin depender de nadie. Sin si para resolver una emergencia. Entonces, hoy en día, tener herramientas de backup auto administrables, como por ejemplo, el Jet Backup. Es la herramienta que por lo menos en, en el proveedor que, que yo trabajo utilizan. Es sumamente indispensable y mejora sabes que es que es fino tú trabajar con, con tranquilidad o sea de que tú estás trabajando sabes que puede ser que lo que estés haciendo traiga consecuencias pero que tú tengas allí a la mano un backup que cualquier cosa mira, vamos a volver Salud, o sea esa tranquilidad esa paz eso no, no te lo da o sea, no te lo va a dar nadie más sino tener un servicio auto administrable de backup entonces esa es mi recomendación, que si tu proveedor de hosting no tiene ni siquiera hace backup, chao. De una. Y si hace backup y si no hace backup, pero tiene estas herramientas auto Bueno, entonces haz tú tus propios backup, ten, tenlos allí. Descárgalos porque también por el tema del espacio y los inodes, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces no es bueno también tener ese montón de backup dentro de, de tu propio hosting, porque te está consumiendo no solo espacio, sino inodes. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, pero igual ver los backups que tenga tu proveedor de hosting, eso es sumamente importante. Te voy a explicar eh, cómo debería, desde mi punto de vista, este, ser los backups Desde mi punto de vista, tú, ideal, ideal, ideal, por lo menos hacer dos backups full a la semana. O sea, mínimo. Un, un miércoles, por ejemplo, un sábado. Full backup de todo base de datos, correo electrónico, archivo, etcétera. Y yo haría y así lo, lo, lo, lo hacemos acá por, por recomendaciones. Yo haría diariamente el backup de las bases de datos, que es lo que es como el, el, el corazón de tu de tu del sitio web. Del sitio web. Yo uh -huh. haría backup diario de las bases de datos. Esa sería mi recomendación y así trabajamos de esa manera que también por acá un backup de todas las bases de datos diario y dos backup a la semana de full backup el cliente puede hacer backup cuando quiera cuando quiera se mete y hace su backup y lo tiene allí guardadito pues pero es mi recomendación pues buenísimo okay. lo último y creo que me extendí más de la cuenta qué hora es Tran no, tranquilo no estamos apurados y hay gente conectada significa que estamos estamos siguiendo siguiendo Esto yo, te a ti, yo te dije a ti lo más, lo más seguro que sea una hora ya llevamos una hora y media imagínate tú <risa> <risa> Mira, lo último este, es hablar de los y Eso es un tema que muy poca gente habla y yo no sé si es que no le conviene a los, a los proveedores de hosting hablar de y no es, pero no hay que hablarlo, hay que hablarlo. Eh, tendemos a confundir y no es con espacio. No es lo mismo, mm, uh -huh. no es lo mismo. Aunque van algo relacionado, no es lo mismo. El espacio es el consumo en disco, o sea, el espacio es el consumo en disco, 20 gigas, 30 gigas, eh, 50 gigas. ¿okay? Mientras que los inodes son la cantidad de, de archivos y directorios que tú tengas dentro de tu plan de host, dentro de tu hosting. Te voy a poner un ejemplo. Un archivo puede pesar 10 gigas. Te está consumiendo 10 gigas de espacio, pero un inode me explico ya. 10 espacio en 10 gigas de espacio en disco pero un inode. pero puedo tener 10.000 o 20.000 archivos y me pesan un giga entonces estamos hablando que está consumiendo un giga pero estoy consumiendo 20.000 inodes. me sigues me imagino que la pregunta de muchas personas, yo la sé porque yo trabajo con esto, Ramón, y tú también, pero me imagino que la pregunta de la, las personas que puedan hacerse cuando escuchan esto dirán, bueno, pero ¿y entonces cuál es el, cuál es el truco publicitario aquí? <risas> y, y yo le voy, tú te ríes, yo le voy a dar la respuesta a la gente. Optimización. Exactamente. Optimización Exactamente. del sitio web. Por eso y voy a hablar aquí muy técnico. A mí no me gusta hablar tan técnico en los mitos porque quiero que la gente lo entienda fácil, pero por eso es que se hace la eh, minificación de archivos javascript css html y un montón de, de, de técnicas más para optimizar ese tipo de cosas y que sea menor la cantidad de archivos ¿no? mira wordpress es una de las herramientas que más este consume y no es. y te voy a explicar algo cuando tú cargas una imagen en, en, en wordpress sabes que tú la puedes guardar de la misma imagen como de distintos tamaños y distinta calidad mm -hmm. cada vez que tú guardas esa imagen en distintos tamaños, en distinta calidad, etcétera, etcétera. Es la misma imagen, ¿ok? Pero estás guardándola en distintas distintas veces, pues. Entonces estás consumiendo varios inodes. Entonces, oye, mi recomendación, o sea, realmente coloca la imagen, eh, o sea, lo que tú es optimizar los recursos, o sea, eh, aprovechar al máximo los recursos que tengas. Entonces, bueno, realmente guarda las imágenes en calidad o en tamaño que realmente vayas a usar y así poco poco te ahorras pero te vas ahorrando de esto es como meterle una un 5 dólares todos los días a, en, en un en un cochinito oye al, si lo metes todos los días al final del año tienes una platica ¿me entiendes? entonces eh, es más o menos lo mismo o sea trata de agarrar lo que puedas eliminar lo que puedas optimizar mosca con las papeleras con los mm. temporales porque estos también consumen inodes y tú dices, bueno, pero tengo, ya revisé todo lo que tengo. Son como 10, eh, 100 mil y no, pero esto me hice 300 mil. Resulta que en papelera también tenía un montón de archivos. Elimínalo, los temporales también consumen y este, no hay temporales que no, que no son temporales. Yo no entiendo cómo es. Eso. Pues hay temporales que tienen tres años ahí. Entonces ya eso ya es temporal sí, es permanente. sí Entonces eso también elimínalo eh, no es necesario. Eh, eh, los, los log también consumen bastante y, sobre todo, espacio. Parece mentira, a veces los logs, los error logs, consumen bastante espacio, no tanto inodes, pero sí espacio. Entonces, los, los correos también ocupan inodes, no recuerdo. Sí, ¿Sí? Los, sí los, los correos también eh, ocupan inodes, porque uh -huh. los correos se guardan en ficheros y todos los ficheros, directorios, okay. eh, eh, son también parte de los inodes. Entonces, también consumen inodes los correos. Okay. en el tema de los correos yo yo, yo de verdad recomiendo muchísimo aquí si sí voy a ser fan de no fan de los hosting eh, no no mantener los correos en el hosting o sea a qué me refiero no no es que no usar los correos del hosting me refiero a no utilizarlos como almacenamiento es preferible uh -huh. es preferible usar outlook por ejemplo descargarlo en tu computadora o gmail gmail tu cuenta personal tú colocas allí tu cuenta de hosting eh, de correo corporativo y traerte todo lo que tengas en el hosting y tenerlo en, en tu cuenta Gmail, por ejemplo, porque así descargas también el uso de espacio y no es del hosting pues como tal. Entonces, este además que eh, es seguro también mantener tus correos en un sitio. Hay correos que son valiosos, o sea que sí. perderlo, perderlo es perder dinero en algunos casos, entonces no está de más que tú también tengas tus tu, tu correos en tu cuenta Gmail, por ejemplo, o localmente hablando. Buenísimo. Buenísimo ese tip. Ese tip de correo está muy bueno. Sí, mira, este, bueno, ya para despedirme, mi nombre es, es Ramón Alejandro Navas, este es mi correo, mi teléfono, cómo pueden seguirme en redes sociales. Eh, bueno, la empresa para la cual trabajo. Un poquito de publicidad, aunque pensé que la había quitado. No me gusta hablar de ello. Pero bueno, este, no, no, tranquilo, estoy, tranquilo. estoy completamente a la orden eh, para cualquier duda adicional, para cualquier consulta, incluso para, para si van a contratar el servicio con esta empresa o con cualquier otra. Este, estoy completamente a la orden. Eh, mi vocación es ayudar, así de sencillo. Así que eh, ya saben que cuentan conmigo para lo que para todo el tema del web hosting que necesiten y por último le quiero dejar esta frase que esta frase la digo varias la, la he dicho la digo en casi todas las conferencias porque es una frase que me llevó a mí a, a dedicarme o si sea, parte de mi vida a esto pues a esto que, que tanto me gusta como es la web y es que sinceramente todos nos dicen o sea nos dicen muchísimo no es que la vida está llena de oportunidades y es verdad la vida está llena de muchas oportunidades pero es en la web en donde están la mayoría de ellas. Así que no deje de estar en la web. Wow, buenísimo, Ramón, sin duda, tremenda, tremenda frase. Eh, y nada, qué bueno que compartiste y has, eh, hemos sido trans, transparentes cuando, cuando eh, te presentamos. Tú trabajas en una empresa de hosting, no pasa nada, eh, sin duda alguna. Pues si sabes tanto de hosting, por algo es. La gente tampoco es tonta. Eh, y, y sin duda, pues qué bueno, porque ese es el aval. Y qué bueno que podamos eh, con, consultarte, seguirte, preguntarte por, por alguna de tus redes sociales. Hola Ramón, mira, salud. Voy a contrastar esto. ¿Qué te parece? O sea, eso me sí, parece sí, que, o sea, sea, que estás tal? Porque yo, porque yo entiendo que, por lo menos, obviamente, yo trabajo por una empresa de hosting, ok. Pero entiendo que hay opciones o más económicas o, o que personas que consideren que que hay opciones de, de mayor calidad o, o han tenido mejores experiencias en otro proveedor. Eh, esto de los hosting a veces como un como un matrimonio, Rubén. Claro. O sea, eh, a veces hay personas que se casan con un proveedor de hosting y resulta que el hosting no sirve, sinceramente. Pero, pero bueno nada pues, este yo estoy conforme. Pero yo puedo decirte de proveedores de hosting que sé que no sirven para nada, pero tienen un montón de clientes. ¿saben? eso no lo entiendo pues. sí. pero este, hay para todos, hay para todos hay, los gustos exactamente entonces y ahorita hay un montón de opciones así que eh, si, si bien bueno yo trabajo por una empresa de hosting existen muchísimas opciones eh, y estoy a la orden para para consultar con como opción a la empresa donde yo trabajo o cualquier otra empresa así que estoy a la orden para ello buenísimo de verdad gracias por esos tips tan valiosos que nos diste ramón te extendiste pero valió la pena Claro. Bueno, por, por, por allí no hicieron tantas preguntas, creo que la gente estaba más bien era guau wow, tomando nota de todos esos tips súper valiosos que nos diste y nada, sin duda alguna este, este video como todos los meetups que son online quedan grabados, así que los lo van a poder ver después en diferido cuando quieran igual tú vas a tener acceso a la, a la grabación, eh, Ramón y pues nada, de verdad como te dije al principio espero que pronto podamos hacer un meetup presencial y te vengas para acá, para San Antonio y nos vemos por acá claro de nuevo, tí. gracias claro a las personas gracias a las personas que se conectaron y no, no queda más que despedirnos. Feliz noche para todos. Gracias, Ramón, nuevamente. Y ya saben, Gracias. por terceros, Chadito, Ramón, nos vemos en, en el próximo Meetup. El mes que viene tenemos otro tema y tenemos otro invitado, así que súper pendiente. Feliz noche para todos. Bye, bye, bye, bye. Gracias.